¡Ey! Engañiferos! Felices fiestas a todos y nada. Quiero deciros que, bueno, estos días me he subido al norte eh, porque ya sabéis que Nochebuena, pues son fechas para pasar con la familia y demás. Y bueno, eh, quería grabar un vídeo y presentaros también a mi hermano Víctor, a mi hermano mediano, eh, que tiene un bar en. En Fuentes Nuevas, que se llama la Taberna de Mateo, que es un bar por el cual pasa el Camino de Santiago enfrente. Entonces, es un bar muy chulo de piedra y me gustaría un poco enseñaroslo a todos para que lo vienes. Y bueno, si algún día hacéis el Camino de Santiago y pasáis por allí y decís que sois hermano de Jairo, posiblemente os haga algún descuento, os regalo un café, una galleta o lo que sea. Así que nada, engañiferos, os voy a dejar el bar para que veáis qué chulas son las casas de aquí, de mi tierra, del Bierzo. ¡Os quiero! Bueno, estamos aquí. Este de aquí es mi hermano Víctor y tal, que es el personaje que lleva lo de la taberna Mateo. Y, a ver, cuéntales, eh, la gente que venga aquí, ¿qué se va a encontrar? Es un bar antiguo de piedra y madera, eh, donde pasa el Camino Santiago. ¿Por donde pasa el Camino Santiago? Sí, el principal Camino Santiago. A ver, es, un bar, es una casa típica de las que había antes en el Bierzo, que se ha hecho con piedra, con... Con adobe, ¿no? O, o no, no, barro, piedra, así, ¿no? Piedra, y madera. Más piedra bien. y sobre todo madera. Y luego por fuera es de teja, que es. Mm, bueno, de teja no, perdón, pizarra. De, de pizarra. Pizarra, aquí en la zona del viento es de pizarra, la zona de teja es más de león. Entonces es muy típica de aquí. Lo que os dice mi hermano, que por aquí pasa el camino Santiago, entonces es un sitio de paso. De hecho, aquí podéis también hacer lo del sello, ¿no? El sello del peregrino. Es decir. Y... Que si estáis haciendo el Camino de Santiago, os podéis pasar por aquí, por la Taberna Mateo, por la zona de Fuentes Nuevas. Y él os puede sellar conforme lo visitáis y tal. Podéis decir que, oye, venís, que habéis visto el vídeo, si lo habéis visto, es que no tenéis por qué eso. Pero bueno, si veis este vídeo y hacéis el Camino de Santiago y salís desde Ponferrada o desde más atrás de Ponferrada, podéis pasar por aquí perfectamente. Si ya salís desde Cacabelos, pues no, porque ya queda por delante sí, del por la sitio. La zona de Murcia y todo por ahí abajo, del o sea, camino siempre se dan a llegar aquí al sitio. Bueno, ahora mmm, os voy a grabar un poquitillo de cómo está el bar por dentro, que os va a gustar mucho, porque es que es, el bar está chulísimo y, y así podéis verlo y tal, así que nada. Y bueno, eh, ¿quieres decirle algo ahí a la gente? O? Bueno, que si hacen el camino de Santiago, que se animaran y pasaran por aquí a visitarnos. Claro, pasar por aquí, que os va a atender muy bien y vais a estar ah. súper a gusto. Bueno chicos, que ya habéis conocido a mi hermano Que tenía ganas de que conociese a mi hermano mediano A mi hermano pequeño, ya lo conocéis en otra ocasión Y nada, decidos también Que, bueno, que se me olvidó decirlo En el vídeo Que bueno, que el bar también es de, de su pareja De Soraya Que no está porque estaba haciendo unas cosas fuera Estaba comprando Entonces, solo comentaros eso Que el bar lo llevan los dos Y que, por favor, mmm, vayáis por ahí Y esto no lo sabe mi hermano porque es una cosa que estoy haciendo en secreto. Él me ha sellado eh, este billete con el sello de, de su trabajo. Es un billete de 5 euros. Este billete lo voy a soltar en Almería. Es decir, si alguno de vosotros ve este vídeo y consigue este billete y voy, viene a la taberna Mateo, 5 euros que es lo que vale el billete, como mucho. Dejarle ese billete y... Bueno, dejarle con ese billete que lo cambio por otro de 5 y os pago lo que sea hasta 5 euros. ¿Qué os parece? Eh? ¿Os gusta la idea? y así si le decís que venís de mi parte a su bar <risas> hasta luego, ganiferos